Rafael de Paula trabajando de costado con el rabio del ojo, vigila el corredor en la inicial, el batazo allá por el rumbo del central, le está corriendo la milla, la suya y la de todos, y a final de cuentas, vayan a buscar al otro lado, ¿qué le dije?, de golpe y porrazo señoras y señores, se está volando la cerca con uno a bordo, están timbrando en la registradora, y aquí están, celebrándolo en grande, Junior Villares, ahí en la caseta otra vez salieron a hacerle fila al jonronero.